Oh oh mira vos oh, oh, con mire? la gente cómo están nada tuve que hacer de nuevo esta parte uy la puta madre quién es dijo Ricardo es, ese es el que corta los árboles y después le cae Greenpeace y le hace el hoyo dónde mierda está boludo se cayó ¿Dónde está yo creo que en total uy, uy loco de mierda de todos los diálogos que aparecen en el juego habremos leído come pelotudo. no sé cómo matarlo así no ¡Ay no, no, no! ¡Si no, si no! ¡Uh! ¡Oh! El no se mata de una, boludo. ¡Uff! Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. ¡Ah! ¿Vos te acordás del capítulo de Los Padrinos Mágicos? ¿Cuál? ¿Vos veías Los Padrinos Mágicos? ¿Sí? Yo re vi a Los Padrinos Mágicos. ¿No ¿Vos te de un capítulo que a Chester se... El padre tiene una bolsa de papel... Ma... No, es más, sí, es que toda, se toda la se serie. Sí, se cortaba la cara, boludo, porque... Porque había perdido la final de un juego de béisbol. Sí. <risa> <risa> <Estoy> <risa> y no quería que lo conozcan, boludo. Yo miraba muchos dibujitos de. Uy, la concha de tu madre, la. ¿Dibujito favorito? ¿Dibu ¿Dibujito favorito? Sí. Eh, tengo dos. Eh, Eddie, Eddie. Oh, qué bueno. Siempre o sea soñé que... tener un caramelo así gigante como mi bola. <risa> no, pero Eddie, lo que tenía es que era. Me gustaba mucho el ambiente que tenía, boludo. Que era como una. O sea, un barrio lleno de pibes. Un vecindario gran Un vecindario top. Gran, enorme, sin. Tipo, solo ellos. No, no, es lo más, boludo. Aparte me encantaba que... Muy ¿Las Tenía tres? la animación era genial. Eh... Tablón es un personaje culto Tablón, no, qué pelotudo que era el, el peladito <risa> ese con sandalias, boludo. No era re pelotudo, boludo. Una era ron... ren Gorky. O sea, Esa la historia <risa> de ese chico, ¿no? <risa> Tiene historia. <bro? risa> Los chiquitos le pegaron mal en la cabeza. <risa> ¿Qué ¿Qué <era> eso? <risa> re... Uy, uy. ¿Voy a parece, parece lo... Parece lo... Parece a los monos jero, que, que, que empiezan a chupar a la puerta del chino y después están re... Bueno, sí. eh, no, ¿Y Edith, qué otro? Edith y Billy Mandy. Creo que me gusta. Billy, Billy, Mandy. Billy Mandy lo que tiene es que... ¡Los ¡No destruyeron a todos! No, era... sí, no, Billy Mandy me encanta. Uf. Tipo, tengo un cariño muy grande por Billy Mandy. Uy, tapé el micrófono. Uy, oh, acá tenía que matar al gigante otra vez, me parece. O Shokan. Eh, no, yo... Lo... A ver, los dos... A yo ver. te diría... Coraje, el perro cobarde. Mm. Por lo que era creepy. Y, sí. y estaba me gustaba, me gustaba. Eh, y. ¿Qué más? Bueno, pasa de los padrinos mágicos, lo vi una bocha. Pero. Pero yo sí. Eh. Vos, Esponja, me gusta mucho. Vos, Esponja, estaba bueno. Vos, Esponja, lo que tienes es que Esponja me es era... risa ya. Pero es como que por ahí hacen algo estúpido. Lo o que lo que... veo oh, a Patricio este es... boludo. Uh, mira. ¡Oh! No, este pero es... Uh, otra ¡Cosme, que... boludo! Uh. Otra que Cosco Arme. <risa> no, para esto vinieron, pero la, la ropa, boludo, son re... Uy, uh, pará, me pico un huevo mal, boludo. <risa> Uy, no, si ya tengo jean, estoy más. No, no, no, para esto es un quilombo. ¡Para un poco! Uh, uh, uh, uh, ah, uh, uh, oh. Me cagué todo. Falsa muerte. Che, permiso muchachos, eh, pero me voy a romper ¡Ah! un huevo. Boludo, che, nada, no, está muy difícil eso. Combinar uy encima no tenés más lavazos no no acá. sé qué hacer boludo creo que a uno lo tengo que tirar a mí la... no que sea... Ay, qué... Ay, no podía hijo matar. de puta este mentira, me tira me parece. estaba picando la comisura interglútea <risa> no a mí esta... <risa> uh, ¿Qué, qué miedo qué miedo qué miedo ese vino con, con... Mm, hijo de puta qué olor <risa> ese vino con ceviche boludo, boludo. Olor era? Olor no era olor a carne <risa> a carne a bomba ¡Ah, boludo! ¡Qué asco! ¡No los puedo matar! ¿Cómo? ¡No sé qué hacer! No sé qué hacer, man. Tengo estos dos retrasados acá. Eee. ¡Uh! ¡Mirá la cara! Mirá. Que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Decime qué hago! Yo para mí corré, boludo. Uh, ¿Qué? Uh, ¿Qué le pasó? ¡Jax! ¡No! ¿Cómo uh. se supone que tenés que matar a esta gente? ¡No sé! ¡No sé! No, pero para, Rodrigo no tendrás que subir a esas plataformas? Algo tiene que haber. Sí, pero esto que... Es un pelotudo, boludo. Sí, o sea, los, les tengo que, la concha Para de... Para mí que disparar los huevos. No, le toca. a ver, tengo a que abrir escroto. el coso, la mierda esta. El tema es que tienen que dar ahí, ¿ves? mirá, a ver ahí. Creo que va, eh, creo que va, eh, creo que va, eh, creo que va, eh, creo que va, eh, creo que va, eh, creo que va. Eh. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! Ah, ahora sí, porque si no, no lo ibas a matar nunca más. ¡Uy, uy, uy! Che, uy. boludo, este juego no puede ser de Play 2. Está bien que está en 4K esto, ¿no? Pero se ve muy bien. No, esto no está en 4K. Está en, 4K. en Full HD, pero... En 4K 4 K. Ah, está, bueno, pero sí. se ve muy bien, boludo. Sí, este no, lado. no, tiene unos re gráficos. Sí, ya está, ¿no? salía de acá, boludo. Ah, ¿no? se caía no, no, arriba de no, la lava, ¿viste? Ay, <ríe> la puta madre. Creo que tengo que, que apagarlo. No. no. ¿y cómo mató al otro, boludo? Bueno, voy a quedar sniperazo. Eh... No, para. El juego sí, eh... Se ve muy bien. si fue un juego de playoff. Una locura en GameCube se veía mejor encima. Uy, boludo. Ay, me huele. Eh... Ay, ya. Rodri. Ouch. ¿Cómo te llevas con la religión? Mm. Religión... Mm. Hablamos de dibujitos, religión... <risa> ¿Religión? Tiene que eh, con todo con todo. Después el sacerdote le dice... Y, a ver, nene, y mira, yo dibujitos? yo era... El dispositivo está bloqueado. Uy, la concha, de madre lia. No, yo... Bueno, fui a un, un colegio cristiano, ¿no? Mm -hmm. o sea que, Ambos. Eh, me pude, me, creo que me hizo odiar a... O es sea, que cuando, te... era, cuando era pendejo, obviamente creía en Dios, ¿no? Porque, tipo... Sí, porque... A era no, claro, de, viene de la familia y yo soy como, Sí, jesús, sin nada que ver Jesús, vamos a jugar a la Tampoco a la que era fanático, la verdad yo no sabía nada, boludo ah, Nada, no, obviamente Pero, la concha de tu madre, eh. Che, igual creo que lo voy a quedar más a tiro con esto, boludo que... Oh, si, sí. estoy tardando más, boludo, que... Uy, hijo de puta Boludo Para mí voy que darle con el cuchillo arre. arre boludo arre Ay, man, que insoportable, eh ¡Petele, padre! ¡Guarda, corre, corre, corre, corre, corre, pelotudo! Es insoportable, boludo. Chavo. Okay, okay. Adiós. Es que no lo mato más, boludo. ¿Cómo está? Te... ¡Oh, uh, mira, flor de ¡La latita. puta madre, boludo! ¡Uy, qué bien que salís! ¡Boludo, no, no puedo! ¡Eh, no, no sé qué hacer! ¡Ahí está, por fin, boludo! Uh, no, ¡Guarda! ¿Le no. salió el bicho! ¡Bicho, bicho! ¡Come, come! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No, ¡Sigue, boludo! ¡Qué insoportable, chabón! Tirale con un rosario. No le puedo tirar esto, no puedo abrir esto, boludo. No, no puedo abrir la mierda. Pará, estoy quedando sin vida, boludo. Tírale con un qué? Con un rosario, boludo. Estoy lo boludo. Re, boludo, era. A ver, ahora. Tupi. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué bien que la hice! ¡Qué bien que la hice! No, le hice re malo, boludo. Tirale con el pescado. Tirale la goma. <risa> oh, la flor de verga <risa> tenía claro, Se colgaba de la verga como oh, ¡Hijo de puta, boludo! Se sacó a pasear, boludo No, Mira. yo con la región la verdad que no sé creyente Yo creo que uno se En realidad, mi no... novia sí es creyente no, Y mi es novia que... es creyente yo... Me da risa porque ah es, es creyente y es como Que no le, o sea es de las que le interesa a la región. No, no es, no es que, fanática, pero es como... que, que ¡La es, concha de tu madre! boludo. Yo creo que... ¡Qué ricos huevos! Yo creo que... Está bueno a nivel de saber, pero no... No, no está no de bueno a nivel cultural, sí. Está claro, bueno. eso, boludo. Es interesante la historia... La historia cristiana, bueno, después llega... Aunque después sea un verso, pero... Después, claro, sí, andás a ver. Andás a ver. Esa es la, la, la, la duda, la podonga. Ahora, no, si a, a mí me interesa, por ejemplo, el infierno de Dante, por ejemplo. Bueno, eso está muy bueno. Eso está bueno. Ese enfoque está muy bueno. Ahora, imagínate si es mentira todo. ¿Es no, Es el sí, mejor no, cuento de la historia, no, sí, no, o, boludo, es la mejor sí, historia. Es lo que dicen, boludo, que es un, un super libro, la concha. Igual yo creo que es el, sería el... Oh, oh, oh, te agarró el tapatito. Sería... No, no, sí. Si fuera mentira, sería la, la, la, la historia del universo entero. Es que es, ese es el gran. Es que el, el mundo tiene Enigma. muchos secretos, boludo. Hay muchas mentiras. ¿Vos crees en el. En el. el, Bing el, Bang. el en el, el Bing video. Bang. Che, no me, no me lo van como estúpido. No, en el Coso, ¿cómo se dice? Ahora le digo si puede parar. <ríe> en. El hombre llega a la luna. Para. Para mí no. Para mí tampoco. Para mí tampoco. Muy bien. No quiero ser el, el conspiracionista. No, no, pero para pero mí... Pero posta que para mí no... Nada. Pero yo es que, es que hay algo que no me termina de cerrar. Pero el tema... A yo ver, es que yo el no otro se día... se volvió a ir con...? Claro. Eso. A Uno me puede decir, ay, porque se necesita mucha plata, pero... A ver. Cata joder. ¡La concha de tu madre! No, pero otra la otra pregunta es... Si fue falso, entonces ¿por qué hay, eh, hay hay cosas en la luna? Me olvidé el nombre, hay unos reflectores en la luna, boludo. Hay reflectores en la luna que están hechos por gente. O sea, hay, hay cosas puestas en la luna que es imposible que no las haya puesto una persona. ¿Entendés? Eh. Es? Eh, me olvidé cómo era, boludo, pero lo, lo había visto por Dallas Review. Pero te juro que... Sí, te juro. Porque Dallas es de los... Dice asco. Ahí está, por fin. Creo que ahí está. Creo que ahora sí. Dios, man. Tres horas para matar a este bicho de mierda. No, este no era. Yo te voy a tirar una data, gente. cuando Si tienen tiempo y se quieren pegar un buen viaje astral, ¡No puede ¿no? ser! ¡No puede! ¡Ahí está, por fin! Busca cuando tengas tiempo la paradoja de Fermi. Casi me muero, boludo. ¿no? ¿La paradoja es... de Fermi? Sí, explica por qué nunca nos vamos a cruzar con un extraterrestre. Pues somos repelotudos, Así que todo lo que Yo querían que... cruzarse con un extraterrestre no van a poder. Yo creo que el, el ser humano es la raza más pilotuda que va a haber existido, boludo. ¿no? Para mí debe haber otra Suprema que nos de, debe de, estar mirando y te estos pelotudos manga. Se hacen la paja todavía. Re. Claro, que nosotros, no, no, no. nosotros, yo cuando era pibe, arreglamos otra vez el viejo. <ríe> era, eran recién. En modo viejo. viejo. Yo vieja, creo que ¿no? si seguimos sentados en... Porque, gente, perdón, un segundo los voy a explicar. Nosotros estamos sentados en un sillón, mirando una tele gigante <risa> claro. con el micrófono. Y me hace recordar, ¿vos veías Bibi oh, sí. <risa> <risa> claro. <risa> claro, Bueno, es estaban los dos sentados en un sillón viendo la tele, los idiotas. La película está muy buena. ¿Tiene una película? Oh, es genial, boludo! The, the, the, the es ¿De qué años es? Es de hace un par de años que los chabones van a, van a visitar un... Un museo con un, con un micro de jubilados, boludo. ¿vale? ¿En serio? Se colan en un micro de jubilados hacen se hacen, hacen amigos de una vieja, boludo. Es genial <ríe> esa película. El bicho Uf. de mierda me la ha re ¿Qué pasó ahí, boludo? Están tiroteando a alguno en la esquina. <ríe> <ríe> Esta es mi villa de re. <ríe> se están cagando a tiro, boludo. Yo si se cagan a tiro acá en la esquina, a mí me chupa tres, boludo. Una vez mataron a uno por acá. torre Extraterrestre <ríe> <ríe> Llegaron, boludo Hola, arre ¿Qué onda, Beto? <ríe> no, no, los hoy años... le duro A no, las no, 8 de la mañana A las 4 y media de la mañana el 25 de agosto del 2040 No, viste el... El Sky Movie, Creo que era 2, era Que ah, el... sí, estaban ¿cómo? los aliens Y que me bajaban por el... por el dedo, boludo Y le metían el dedo en el... En el... Sí, <ríe> era buenísimo Y aparte los chabones Me, me cagaba de risa como se saludaban Se posteaban ¿sí, se, ¿sí, las bolas, ¿sí, boludo Gran película Encima el director era un negro arreco Clave, mm. boludo. Ay, qué bueno. Se murió un tiro, boludo, ¿qué onda? Eh, no sé, yo creo que. yo creo... Che, ¿la están robando a alguien, boludo, esa sirena? No es normal que suene así. Se está prendiendo la canchita de fútbol al fuego. En vez de decir se está ah, prendiendo el fuego la canchita. No, otra vez. No, otra vez, no, otra vez la canchita para, para mí, no. nene. <risas> Mira papá. <risas> Mira papá, puse el alma. Pero tú de mierda. ¿Quién viene así? Ah, y lo prendí algo. Uy. Bicho de mierda, uy. Oh, Pucatrapapa. Eh, eh, eh. Opa. Upa. Una... Cuca, ¿sabes cómo murió? Uy, uy, ¿de ¿dónde saliste? Falleció uy, en uy, el acto. ¡Uy! Falleció en el acto. ¡Hapa! No, pará, están, sí. Se están, se están choreando un telo, boludo. ¿Te sabrás no? que siempre cuando íbamos.? Eh, oh, esa para contarla en otra. En el que viene. Yo ¡Ay! No, ¡No puede ser! La contaría en el que viene, es muy buena esa. Es muy pelotudo, ¿no? Es muy pelotudo, <risa> que, bueno, pero, pero más de uno no tendrían las agallas como para hacer la propuesta. Es que es muy pelotudo, boludo. O sea, es obvio que no. Bueno, el próximo bueno, capítulo, el episodio, capítulo. ¿Cómo, qué, qué, ver, ¿Cuál es la diferencia entre un capítulo y un episodio? Yo creo que la diferencia entre un capítulo y episodio Eso, es un una, capítulo, una es la continuación y otro es como un... Aparte. Sí. Chapter, digamos. Entonces. Claro, debe ser un, como una continuación y el otro es como una especie de... Punto y aparte. Claro. Como una historia aparte. Exacto. Co y con y... esta definición... Y con esta definición vamos cerrando el episodio Voy a bajar por acá Voy a ver que hay acá Y si no hay nada, corto el episodio Ah, no, es porque ya vino oh, Dios mío, qué asco, gansos, bichos, boludo mm. Espera, a ver, espera Espera Voy a ir hasta arriba, espera, espera no, voy a cortar, no, cort no cortemos No cortemos, voy a ir hasta arriba No, no corten ti, no, o sea, ¡Ah! Ahí está la esvástica, arre lo renaceros... Bueno, bueno, creo que hasta acá llegamos, gente. Hasta el próximo episodio, chao.